Hegemonía. Las monarquías y las repúblicas oligárquicas son las formas institucionales de organización social más exitosas y extendidas. América ha tomado casi en su totalidad la segunda de estas formas. La república determina cómo se participa, cómo resolver las contradicciones, Regula las relaciones de poder. Es un sistema rígido, conservador. Responde a los intereses directos de un grupo de poder. El Estado es el instrumento de dominación por excelencia. Planifica, coordina y decide. Determina quién entra y sale del territorio. Está a cargo del ataque y la defensa. De la moneda y la justicia. Se abroga el derecho absoluto sobre la violencia, la monopoliza. Es la expresión de una voluntad única, hegemónica, la voluntad de la clase dominante. Pero la política puede ejercerse fuera del marco de regulación de las repúblicas. Este espacio excluido del oficial es llamado la ilegalidad. La participación no reconocida dentro del código. La ilegalidad es tan válida como la legalidad. El problema es la legitimidad. El reconocimiento de esa participación en tanto política. La hegemonía de una clase dominante depende de su control militar sobre la población. El urbanismo y la arquitectura tienen una lista político-militar, ideológica. El crecimiento y desarrollo de nuestras ciudades es paralelo a la aparición de un ejército profesional, técnico y científico. Un ejército para el que la arquitectura, la sociología, la economía y la antropología constituyen campos estratégicos, cuyo manejo es necesario para sus fines. El control y hegemonía, la pacificación rápida y efectiva de los rebeldes, de los disidentes. Las relaciones de poder son hegemónicas cuando no hay resistencia que pueda amenazar a la clase dominante. Cuando el espacio de esa resistencia es reducido, y cuando los gobernados no son capaces de pensar alternativas a la ideología de la clase dominante.